Real la obra! cámara! ¡Acción! ¡Lo tiene Jaime, me oyes! ¿Metalita? Metalita. Sí. Perdón, perdón, perdón, perdón. ¡Perdón! ¡Perdón! que ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Perdón! Pues, pues me el pedacito y lo reviso. Ya lo he quemado, María. ¿No? Sí, sí, Vamos, por ahí, pero. Piensa estos planos como otra cosa, o sea, la locura absoluta de la, del fastidio de la cocina del hijo de puta este que te puso cachos todo revuelto, ¿vale? Hagamos el hijo de puta de hecho. Eh, pero ya te puedes salir de ahí, ¿eso es plano que hay? a